No, no, no, no. Que el muñeco que, construy que construyáis, construyáis, sí. Sí, eh. Eh, tiene que tener... Se asemeja a nosotros. Se asemeja, eso es. Se asemeja vale. a vosotras en algo. Vale. tenga ¿tú? algo vuestro. Vale. Venga, un destruiría.